Los autores, Cecilio Gordillo, <risa> me emociono cuando hablo de Cecilio Gordillo, perdona. Eh, lo conozco desde hace... desde que yo me afilié. <risa> eh, ya mucho tiempo. Y para mí es un referente de, de lucha, de persistencia... En, siempre en todos los congresos, los plenos, en las plenarias, arreaba con su caja de libros y nos metía en la cabeza la necesidad de, de que la historia de, del anarquismo, la historia de las anarquistas, de los anarquistas, no podía permanecer silenciada y que había que, que recuperarla. Y han ido contribuyendo a realizar un proyecto increíble como el proyecto, por ejemplo, de todos los nombres. Y bueno, en base a ese proyecto de todos los nombres, pues mmm, aparece Manolito Rastamán, eh, un dibujante, que, que es un dibujante afiliado a CGT mmm, desde hace muchos años y que colabora en el Rojo y Negro, que él se denomina eh, dibujante precario. Proletario, proletario. Ah. proletario. Bueno, está precario cerca. Precario también. Está... Precario también. Está cerca <risa> lo de todo, claro. <risa> y bueno, se le ocurre a los dos, tanto a Cecilio como a Manolito, hacer este libro. ...cuando fueron a por mi madre. Es el, el sitio de la fosa. Es la fosa. No hay pueblo en España donde no haya víctimas del franquismo, ¿no? Lo que pasa es que no se ha destapado hasta ahora. En el 1998, un grupo de antiguos miembros, y de cargos del sindicato... ...que estábamos ya hasta las narices de tantos cargos... No, nos pusimos en huelga de hambre y dijimos ahora vamos a hacer lo que queramos y nos metimos en el tema de memoria histórica. Empezamos a elaborar proyectos, empezamos a desarrollar esos proyectos que en un principio era solamente de recuperar a los personajes malditos de la historia de España de los últimos 100 años, o sea, los anarquistas que son los malditos, y tanto el éxito que estaba teniendo la propuesta, pues nos metimos en varios temas ¿no? y uno de ellos era crear una página web que entonces empezaba internet a tener un cierto calado y sacámoslo de la página web de todos los nombres, ¿no? Donde solamente iban... represaliados de Andalucía, Extremadura y norte de África, que era nuestro área de influencia, ¿no? Bueno, esa página tiene hoy 161.600 algo así y, y seguimos, no se sabe hasta dónde, ¿no? Porque incluso en algunos momentos hemos pensado en ir metiendo grupos nuevos. Ahora estamos replanteándonos, asumir dentro de un colectivo nuevo a lo que eran los heteroneros insumisos, que son realmente los últimos presos del franquismo y de la democracia. Y cuando sale, lo de la columna de la muerte, entre Sevilla y Badajoz y resumo hasta que ese libro lleva un listado de más de 4.000 personas O imaginarse yo no sabía que yo tenía un tío fusilado y me entero por un libro porque entre otras cosas en la familia de eso no se habla pero igual que yo, eran miles de personas y ¿qué hicimos? pues ese era el argumento fundamental para crear la página de todos los nombres y de pronto nos vimos con listados eternos de todo tipo, de esa gente que estuvieron en los campos nazis, pasando por gente que fueron al exilio, pasaron por gente de que habían sido robados patrimonio, cartas personales, las instituciones que nunca nos han dado ni un solo dato, ni siquiera los ayuntamientos. ¿Ustedes sabéis cuál es el grupo más importante que hay de arqueólogos en España? No, ¿verdad? No sé si os suena a acción. A que sí, que aquí de 100 cuerpos que recuperes de una fosa común, si salen tres en analítica favorable, ya son muchos. 35 forenses tenemos en Ucrania. Y aquí ni uno. ¿Ustedes sabéis que hay una unidad de la Guardia Civil especializada en exhumaciones de fosas comunes? ¿Sabéis si en alguna ocasión esa unidad de la Guardia Civil intervino en España? No. ¿En Bosnia Sí. ¿En Guatemala? Sí. ¿En Honduras? Sí. ¿En España? No. Si miráis la nueva ley y las últimas declaraciones de los responsables de la memoria histórica del Ministerio de la Presidencia, ellos ya tienen un censo. Pero cuando tú le preguntas qué grupos humanos componen ese censo, no te dicen nada. Por lo tanto, es mentira, no tienen un censo. El censo es imprescindible si se quiere hacer algo. En este país todavía existen miles de desaparecidos, sabiendo que este es un país donde, en cuanto naces, ya está fichado. Pero cuando tú mueres, entre el 36 y el 39, tú estás desaparecido y no figura tu muerte en ningún sitio. ...¿sabéis ustedes cuánto vale la inscripción en el libro de registro... ...de un desaparecido de la guerra?... ...pues nosotros, que lo hicimos de oferta... ...nos costó 2.500 euros... ...es lamentable que aún en este país... ...no exista una oficina que se lleva reclamando... ...desde siempre... ...la de atención a las víctimas del franquismo... ...y el Estado no sabe, no contesta... ...a ese tipo de pregunta que la más normal... ...en cualquier parte del mundo... ...en la página web... ...no existe esa base de datos... ...existe también una sección que se llama microbiografía... ...y entonces esas microbiografías que hacen historiadores... Eh, ...escritores, eh, familiares, etcétera, etcétera... ...se iban subiendo... ...cuando se barajó la posibilidad de hacer el libro... Había que hacer una selección, porque son, creo que son unos, unas 900 microbiografías las que hay. Se hizo una primera selección, donde tampoco nos interesaba que fueran los de siempre. Gente que era, podían ser conocidos, pero no conocían la gente un poco de la historia. Bueno, ahora yo, ¿no? ¿Ahora qué digo yo? ¿Ahora qué digo yo, aquí? Yo he dibujado el libro, eh, Cecilio y Gonzalo Acosta, ellos, pues me ayudaron a, a encontrar el camino este ¿no? de, del libro, ¿no? porque yo en un principio lo que quería era sacar a la luz pues, a los nuestros, a los, a los anarquistas, a la gente libertaria, que fueron represaliados. Hay que recordar que quien esté en el estado en aquella época pues había como aproximadamente un millón y medio de, de afiliados a, al movimiento libertario, Evidentemente, eh, la represión más dura y más grande, por lógica, recayó sobre nuestra gente. No, no es lo mismo ver una lista de personas con nombres que, que, que verlos un poco físicamente. En algunos casos no hay foto, no había foto de, de algunos personajes, o sea que me los tuve que inventar sí que venía alguna descripción de ellos, ¿no? Era alto, moreno, con la nariz aguileña, yo no sé qué, ¿no? Bueno, pues ahí voy, ¿no? Siento un orgullo especial con este libro, ¿vale? Porque he conseguido... Sí, he conseguido realizar un pequeño sueño mío, ¿no? Que era aportar algo a, a lo que se puede llamar un poco la historia libertaria, pues más contento que un cochino en un barrizal, ¿no? El proyecto del libro surge, bueno, pues hablando con otras personas y sobre todo porque las noticias que siempre rulan alrededor del tema este, la memoria histórica, nunca hablan de anarquistas. Siempre son republicanos, siempre son comunistas, siempre son socialistas, pero no son anarquistas. Yo sabía que era un reto difícil para mí porque no es mi estilo de dibujo. Normalmente yo dibujo muñequitos y era otro registro, ¿no? Es un registro realista y claro, uno tiene que, que ponerse en ello, ¿no? porque si uno está acostumbrado a dibujar de unas maneras, pues cambiar el registro es difícil. Claro, no podía ser de humor, no ante una temática tan seria y tal, pues tenía que ser un tema más realista y en eso me puse. ¿no? Hay un, un interés en los últimos años en, en el dibujo, eh, en el mural, en, en el cómic ¿no? y si además tus historias se pueden traducir a esa imagen, pues la verdad es que era todo un reto. Y cuando me lo dijo, hermano Lido me, me entusiasmó. ¡Hostia, guay! No, ¡Qué bien! Esto va a ser demasiado, ¿no? Y, y yo creo que ha sido una buena apuesta. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad. Yo lo he pasado lo he pasado bien dibujando y, y destapando eso, pero lo he pasado muy mal, porque claro, ahí salen nueve biografías, ¿no? Nada más, ¿no? Claro, para elegir nueve me he tenido que leer cien. Y entonces, claro, al final se te quedaba un cuerpecico bastante lastimado. ¿no? no, no vale con que me diga el nombre de un tío, sino el nombre, y aquí tienes su rostro, ¿eh? que te ayuda a hacerte algo más de imaginación, pero además conoce qué profesión era, dónde trabajaba, cuántos hijos, si no tenía hijos, si estaba revuzado, en fin, lo que cada uno escribiera sobre esas personas. ¿no? El objetivo era destapar y hacer este, digamos de alguna manera, reconocimiento a esta gente, recuperar esas vidas de esa gente que yo creo que era lo importante, ¿no? que eran famosas, pero a nivel local. ¿no? Por ejemplo, hay un, una microbiografía de, de Miguel Arcas, que fue un hombre importante en Sevilla, de, en el mundo libertario. Fue el que firmó él y sus hermanos, los hermanos Arcas. Firmaron el, el convenio, el famoso convenio de la construcción de, de seis horas y tal. Fuera de Sevilla, yo, por ejemplo, no conocía a los hermanos Arcas ¿no? y ahora soy de los hermanos Arcas. ¿Vale? porque los conozco y sé lo que han hecho, lo que hicieron, lo que se jugaron y hasta dónde llegaron. Para mí es rescatar a, esa, a esas personas, ¿no? es darle humanidad a esos nombres, que yo creo que eso es lo interesante. Por ejemplo, ahora que tanto hablan de la mujer represaliada, la mujer nunca había sido víctima del franquismo oficialmente, hasta que nosotros en Andalucía lo propusimos y la nueva ley de memoria democrática ya han asumido que la mujer también tiene derecho a ser víctima del franquismo. ¿no? Salí bastante dañado, digamos, de las mujeres de Grazalema. Es un asesinato de 15 mujeres y un niño de 12 años. Y algunas no tenían ni vinculación siquiera con el mundo libertario, sino sus familiares. Como ellos habían huido, digamos, no estaban en la zona, y ellas se quedaron, pues las castigaron, las reprimieron, las mataron de la peor de las maneras. ¿no? Y al crío, pues, por lo que se deduce, andaría por allí y vio el tema y lo cogieron los, los, los fascistas y le hicieron cavar el agujero y lo mataron. Yo ¿no? no sé cómo tenían ese, o sea, ese corazón, ¿no? si es que tienen, ¿no? para hacer eso a, a sangre fría con gente que, que no había cogido una pistola. Lo pasé mal, pero me alegro de haberla hecho. A Lorca lo fusilaron con... Habían unos, unos banderilleros y un torero, creo, y resulta pues, que pues que había alguno de la CNT, ¿no? Y, y había uno en concreto que no tenía ni familia, o sea que el tío estaba solo, lo, lo fusilaron y tal, y entonces nadie reclamó, ¿no? entonces CGT, ¿sabes? se presentó como familia ideológica de ese hombre, ¿no? algo, algo novedoso, ¿no? para que tú veas dónde puede ir el tema del CGT, que pues, se puede llegar más lejos de lo que llegamos. Yo en CGT es que llevo muchos años dibujando y haciendo carteles, haciendo de todo, entonces la vinculación es fácil, ¿no? También como publico en El Rojo y Negro mensualmente, pues de alguna manera tengo ese pequeño camino, digamos, abierto para que cuando lanzo una propuesta, si, si es atractiva, evidentemente, que este libro lo es, pues salga adelante, ¿no? Entonces es un, es, esa facilidad la tienes. ¿Cómo se hace una reparación a un fusilado? ¿Cómo se hace una reparación a un hombre desaparecido o a una mujer? ¿Cómo se hace una reparación A, B, C, ¿no? Y yo creo que mm, nuestro trabajo ha sido fundamentalmente es La mejor reparación es hablar de él, que se conozca a él, a él o a ella. Cómo murió, cómo vivió, cuál era su proyecto de vida, etcétera, etcétera. Y esa es un poco lo que yo nunca confío en que haga el Estado. Toda esta ley que, que han hecho es un puto escaparate. No habla de los verdugos esta, esta ley. Esa gente, si hay 160 y pico mil nombres ahí, ¿quién mató a esos 160 y pico mil personas? Estamos haciendo un reconocimiento a esta gente, que hasta ahora en el mundo libertario tampoco se había dado. ¿eh? O sea, eh, ninguna organización libertaria ha reclamado a sus muertos. ¿no? Nosotros y centenares de miles de víctimas nos han negado el derecho a la justicia. Me gusta que es la vida, no la vida, lo humano. No. Somos injustos.